¡Demorir que moriría al perderte! Hasta que al perderte! Pero este dolor ya lo superé. Un que perderte! No sé que al perderte! ¡Demorir que al perderte! que que al que al perderte! ¡Demorir que al perderte! en mi corazón. Que tú mereces el alma yo, no te va más morir. ¡Oye a los banderos! ¡Es un Mateo mayor!